Hemos ido avanzando enormemente, creo que ya el, después de la pandemia haber demostrado que los chiquillos fueron capaces y no haberse quedado tranquilos, eh, nos permitió mirar que el proyecto en sí tenía una mirada muy intensa en cuanto al proceso que está viviendo el país después de esta pandemia, llamémoslo así, sobre todo en la educación superior. Nos, a nosotros los chiquillos... En los 15 años que hoy, este año cumplimos, hemos logrado el autoaprendizaje, la madurez con ellos. Entonces, claro, en la pandemia, estas clases online eh, no fueron tan complejas para ellos, porque ellos ya tenían la autonomía en, en autoaprendizajes. Eh, hoy en día, igual, eh, nos ha costado lograr recursos, debido a que, evidentemente, la robótica no es un, una, una instancia económica, barata. Pero de alguna manera el, los recursos eh, o las instancias de a poquito las hemos ido superando. Hoy agregamos a nuestra nueva familia, a Cirrus, que es el robot que van a competir. Sobre todo un equipo, logramos a esa área colocar un grupo de mujeres. Con, con Luciano, que va a ser el que va, va a llevar más o menos una idea, pero las la fuertes van a ser en este caso un equipo femenino y técnicamente con un área o con una con desafíos que evidentemente tienen un carácter mucho más eh, mucho más estructurado llamémoslo así eh, cómo es cómo son los asiáticos eh, pero no ha generado buenos resultados el día de hoy eh, con la gente en la municipalidad ha logrado entender igual no ha costado un poco pero sí evidentemente en ese minuto perdimos la posibilidad de tener nosotros en nuestro está un PEPPER, que es el robot de aprendizaje que usan lo, en Asia. Pero sí han habido cambios positivos. Hoy el resultado, ejemplo, Josefa, es una de las últimas, salía que de cuarto medio, y el grupo de los 10 alumnos que salieron el año pasado de cuarto medio y que estudió en robótica, los 10 están en la universidad, los 10. Y tal como lo dice la Jose, no todos, Robótica no es sinónimo de que vas a estudiar una ingeniería o vas a estudiar algo que tenga que ver netamente con automatización. De los 10, tengo uno estudiando arquitectura, tengo uno estudiando leyes, la Josefa, químico-farmacéutico, eh, y otras diferentes ah, eh, instancias en las universidades. Entonces, te da un fruto, te da eh, que el, la instancia como taller de robótica del ICOA Don Cifuente marca una diferencia en el una en el pensar que los chiquillos hoy están de relleno en que son capaces de llegar a la universidad. No como antes que se mito, no, yo no voy a poder entrar a la universidad porque soy de acá del sector norte, soy, soy venimos de un colegio vulnerable. Hoy no, hoy ellos son competitivos. Hoy ellos tienen un cierto, una mirada distinta, un perfil distinto. Un, hoy ellos enfrentan día a día las situaciones. Hoy día a día ellos eh, se convierten en personajes activos del proceso educativo en cuanto a la retroalimentación. Yo te diría que en base al... al Cambio de gobierno, no, no, eh, no hemos recibido mayores atenciones o mayores que uno podría pensar, mayores beneficios, no, no. Eh, si no han puesto, inclusive se no han, eh, la, la corporación eh, se eh, impuso este, eh, a partir de este año eh, en, en esta instancia de la transparencia, con lo cual, evidentemente todas las compras las tienen que hacer por Chile Compra, ¿ya? Ahora, lamentablemente, para nosotros como taller de robótica, en Chile Compra no hay nada considerado para robótica, nada. Entonces, al no haber nada, porque no están los entes, eh, oh, necesitamos kits de atuino, necesitamos sensores de tal cosa, necesitamos robots de esto, necesitamos dispositivos de esto, no hay. Ahora, ¿qué significa eso? Que tú tienes que presentar una propuesta a la corporación y ellos presentarla al mercado. Pero esa es una, si no, no salen visitantes tiene que salir una segunda, ese serían 35 días más, y después una tercera, son 35 días más. Y después de 35 días más, pueden recién venir a comprar. Es decir, yo tendría que pedir hacer mi primera solicitud en marzo, pasar abril, mayo, junio, julio, y ahora en agosto recién voy a tener producto o a parte de lo que yo estoy pidiendo entonces eh, claro eh, posiblemente me compren las cosas pero eh, el proceso o la forma o la rapidez que tú requieres ya no, la, ya no es como antes, antes tú requerías y en, en 15 días o en 30 días algo sacabas o, o algo te llegaba hoy en día vaya a tener que esperar 5 meses para que algo de eso te llegue eh, sí hemos tenido mayor posibilidad de, a, a través del, del, de este proceso que hemos llevado, vinculaciones. Hoy estamos vinculados con la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, ¿esto qué nos, nos ha permitido? Claro, muchas de las cosas nos prestan ellos para poder ir trabajando, pero y sobre todo el aprendizaje, sobre todo el conocimiento. Eh, y, la, y, la, y evidentemente esa explotación de nuevos desarrollos, de nuevas ideas, de nuevos proyectos.